Sarte es un proyecto que lo que hace es poner el poder transformador de las artes escénicas del teatro al servicio de la inclusión sociolaboral, activando procesos que es muy difícil activar desde una silla de un despacho o la ventanilla de un, de un servicio de empleo. Cuando nos dijeron que tenemos que hacer un teatro, estaba un poco asustado porque me daba mucha vergüenza y era la primera vez. Para hacer esto, Arte genera un tándem profesional entre un trabajador social o un orientador laboral y un artista. Mucho fue dado porque mi texto yo no, no puedo leer, no puede hacer nada. Ahora mismo tú has dicho hacer teatro, yo puedo hacer teatro, pero yo tengo confianza para mí. El proceso creativo lo que permite es trabajar muchas competencias que serán útiles a la hora de entrar a un puesto de trabajo o incluso de emprender un negocio trabajar en equipo y la confianza también estar seguro de mí hablar con respecto la puntualidad es una herramienta muy potente para trabajar con cualquier grupo en situación de desempleo, que se encuentre bien en situación de desmotivación o aislamiento, o que no tenga esta oportunidad de poner en práctica y de desarrollar todas sus habilidades y todo su potencial. Me ha conocido a mí misma porque yo tengo muchas cosas, pero está dentro. Siempre digo no puedo hacer esta, no puedo hacer esta, pero ahora sí que puedo hacer esto y puedo hacer esto. Todo lo que he aprendido en todo esto es que uno tiene que, que confiar en él mismo. Voy a salir delante de la gente y voy a decir así soy, así como estoy, así voy a hacer.